No sé, es el de la hormiguita que almacenaba papitas, siempre preparándose para el peor escenario. Pero es medio denso también para la gente alrededor, está siempre hinchando. Relájate un poco, ay porque no ves que tenemos papas para cien? Ay porque no ves, creo que es porque... Nah.